Estamos ante uno de los mayores ecocidios de Europa, en la ciudad de Huelva, una ciudad de 150.000 habitantes, rodeada por el río Odiel, hoy reserva de la biosfera, y el río Tinto, residuos de la industria química ubicada en el río Odiel. Son vertidos radiactivos, tóxicos y peligrosos que el Ministerio de Medio Ambiente quiere tapar con una capa de tierra para ocultarlo a la vista de las personas. Huelva es una de las ciudades de Europa con mayor problemas de cáncer y de enfermedades de tipo ambiental. Sin embargo, las autoridades, en vez de recuperar la marisma, quieren perpetuar el delito y mantener, y mantener esta situación para las generaciones futuras. Por todo ello y por el problema de radioactividad, fosfoyesos negros y cáncer, queremos una ría de Huelva sin ecocidio.